Hola, bienvenidos a la clase de Fisiopatología Renal. El día de hoy eh, eh, revisaremos el tópico de Fisiopatología Renal y para eso, eh, como todas las clases, las lecturas recomendadas para esta clase son del el capítulo 41 y 42 del libro PORT de Fisiopatología novena edición. También eh, gran porcentaje de las diapositivas de esta clase están basadas en varios videos de YouTube, videos cortos, los cuales yo recomiendo revisar. La mayoría de ellos están en inglés y también recomiendo como esta clase de está centrada en el aspecto de fisiopatología, pero no no da el tiempo para repasar lo de fisiología del semestre anterior, les recomiendo ver las clases de fisiología que corresponden a fisiología renal, eh, en otro curso, en otras carreras de, de esta universidad, y ahí está el link al, a la serie, al canal de YouTube, a la lista de videos propiamente tal de fisiología renal. Eh, esta clase está dividida en tres partes, o, o como ustedes pueden decir, son como tres clases. Primero vamos a revisar ciertos aspectos epidemiológicos clínicos eh, que está titulado como la prevalencia de la enfermedad renal crónica, particularmente en Chile. Después, en la segunda parte, vamos a ver eh, la insuficiencia renal aguda, cuya característica es que es reversible. Y, por último, vamos a ver la insuficiencia renal eh, crónica, que sería la etapa... Eh, Final irreversible de daño renal. Bueno. En, en, en esta primera parte vamos a ver eh, prevalencia de la enfermedad eh, eh, renal crónica. Eh, para eso vamos primero eh, para... Eh, para ver algo de la distribución y la prevalencia de esta enfermedad, vamos a revisitar uh, un sitio web que nosotros ya hemos visto antes, que es este, que recordemos que es una fundación financiada por la fundación de eh, Bill Gates y que es precisamente para revisar las estadísticas epidemiológicas de enfermedades en distintos países y cuyo link es el que está en pantalla en, en este minuto bueno, aquí estamos en la página ya conocida por nosotros en, eh, en clase anterior, entonces vamos a, a hacer algo, unos cambios acá, entonces vamos a los eh, se settings, vamos a usar los settings avanzados ya, y nos vamos a ir a eh, las estadísticas de Chile o sea, acá buscamos en vez de global vamos a poner Chile ¿ya? y eh, aquí eh, bueno, se usan algunas abreviaciones ¿ya? y vamos a ver en el eh, donde dice CDK es chronic kidney disease, enfermedades crónicas del riñón y vemos que la prevalencia para todo el rango etario y para el año 2019, como está aquí, es del orden de 2.26%. Y vamos a poner atención también, eh, porque va a ser importante para, para nuestras eh, clases, eh, la diabetes, que hay un 3.93% de diabetes. Ahora si vemos un poco eh, los rangos de edad, ¿ya? si vemos... Por ejemplo, el rango de, de edad de ustedes, donde está la mayoría de ustedes, eh, pongámoslo, es 10 a 24 años, por ejemplo. Vemos la, que la prevalencia de enfermedades de tipo crónica renal es bastante baja. Y si nos vamos al rango más alto, en el que estoy yo ya, es... Eh, el, es 2.46%, eh, es eh, muy parecido a la prevalencia global. Y si nos vamos a un rango un poco más alto, de 70, mayores de 70 años, aquí aumenta prácticamente al doble, a 4.11%. Bueno, eh, si vamos a, a esto, eh, estos datos que son de, provienen del Ministerio de Salud, eh, y si vamos a la, ref, eh, a la referencia de dónde obtienen esos datos, eh, vamos a ver que ellos hacen referencia precisamente al sitio web que nosotros acabamos de ver. Ahora, estos datos me parece que son del año 2017, y eh, desde el punto de vista clínico, eh, hay una clasificación en etapas, ¿Ya? Eh, de las eh, enfermedades renales crónicas. Entonces vemos etapa 1, eh, que denominada daño renal con, eh, que, con velocidad de filtrado glomerular normal o alta. ¿ya? Eh, y ese es el dato de la velocidad de filtración glomerular mayor a 90. Ya vamos a ver de qué se trata eso. Y en el, en el extremo de esto, eh, en el, aquí me falta un poco de puntero. en el extremo de, de esta clasificación están las velocidades de, de, de filtración eh, glomerular eh, baja, baja y en el, la, de las categorías 3A como aquí a, a la 4 ya estamos hablando de, de daños severos crónicos e inclusive acá en las etapas eh, 3, 3B y 4 ya estamos hablando de gente que necesita ser sometida a diálisis. Bueno, entonces, eh, ¿cómo se determina esto? ¿Ya? Eh, eh, resulta que eh, eh, no es fácil acceder al, a, gas, a, a la función renal. Entonces, para eso se elige un parámetro que es, eh, que es fácilmente determinable en el laboratorio que es medir la concentración de creatinina en el plasma. Pues aquí le estoy mostrando un típico perfil bioquímico ¿ya? De, de, una, de una persona real, en este caso es una mujer de 39 años, tomada el año 2019, ¿ya? y aquí vemos su, su perfil bioquímico que muestra que está un poco alta de colesterol, pero nosotros nos vamos a fijar simplemente en el valor de creatinina, ¿ya? que aquí está en 0,7 miligramos por decilitro. Entonces, eh, recordemos que eh, estas unidades, miligramos por decilitro, no son unidades estándar del sistema internacional de medidas. De hecho, en, eh, en Chile y en, eh, y en Estados Unidos se utiliza, o sea, tiende a utilizar el sistema eh, norteamericano, ¿ya? que es, de esa manera se expresa y ustedes lo van a ver eh, cuando se hagan exámenes como el perfil bioquímico. Y, eh, y eso eh, y, y eso se utiliza como valor para calcular el eh, eh, eh, Precisamente el índice para saber en, en, en qué estado está de las tablas que vimos inicialmente la, la persona. Entonces vamos a hacer... Eh, ah, ¿Y por qué la creatinina es importante? Porque la, la velocidad de... Que esto está en inglés, glomerular filtration rate, la, la tasa de filtración glomerular, como dije hace un rato, no se puede determinar directamente, entonces... Lo que sí podemos determinar es cómo se relaciona esta tasa con la concentración de creatinina en el suero. A menor concentración, a mayor perdón, concentración de creatinina en el suero, tenemos eh, que hay una tasa de filtración glomerular eh, baja. Bueno, entonces, ¿cómo uno determina esto a partir de esos datos clínicos? Entonces, para eso existe la, eh, eh, eh, eh, esta escala que está descrita en este paper que se llama The, The Modification Diary Renal Disease, ¿ya? O ustedes lo van a ver como MDR4, ¿ya? Que eso es la, eh, la siguiente fórmula. Determina la eh, tasa de eh, glomerular filtration rate, o la tasa de filtración glomerular, ¿Ya? en esas unidades, con este cálculo, que es eh, eh, 175 por la concentración de creatinina en el suero, ¿ya? Y por eso, y, y por esos valores. Eh, obviamente aquí, eh, esto es una escala gringa de Estados Unidos, y, y ustedes pueden ver que está corregido por el factor de si, si la persona es eh, afroamericana, ¿ya? que son eh, personas que tienen una prevalencia un poco más alta de eh, enfermedades de tipo renales, ¿ya? Entonces, eh, eh, entonces hay dos ecuaciones, que una que es la chronic kidney disease epidemiology collaboration, la CDK-EPI y la espectrometría de masa por dilución de isótopos, por lo cual se determinó esta otra ecuación eh, eh, que la vamos a usar ahora. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a volver al caso que le acabo de mostrar de creatinina eh, en una mujer de 39 años. Y, y para utilizar esa ecuación vamos a ir a... Hay varias hay aplicaciones, qué sé yo, pero también está disponible online. Entonces vamos a ir a este sitio web. Muy bien, eh, fuimos al sitio web. Entonces eh, aparece esta página, está en español y en, y, y en inglés. Entonces podemos poner aquí la edad, que era 39 años, era mujer. Eh, es, ellos, bueno, yo sé que es persona blanca. Y aquí era 0.7 miligramos por decilitro. ¿ya? Entonces vamos a poner aquí, clicar en calcular. Y eh, esta es la estimación según la, la ecuación que hemos visto de cuál es su tasa de filtración glomerular en unidades de ML por minuto, ¿ya? Eh, eh, Recordemos que estas son con más unidades, un poco más estándar, y la, la clasificación de su tipo de enfermedad renal crónica en la escala que vimos, y vimos inicialmente de escala de 1 a 4, y según esto en est está en estadio 1 normal. Bueno, ahora utilizando la misma ecuación, vamos a ver la misma ecuación que está aquí disponible en este enlace. Vamos a ver eh, qué pasa con este otro perfil bioquímico que corresponde a un hombre de 75 años y con un valor de creatinina en el suero de 0.9. Bueno, entonces, volvemos a la ecuación. Y aquí cambiamos los, los datos. Aquí son era 75 años. Era hombre en este caso. Aquí, bueno, yo sé que es, es eh, blanco. Aquí es 0.9. Ya, entonces, vamos a ver qué valor nos da. Calcular. Claro, y aquí nos da un valor distinto. Hay una filtración grumadural más baja. Y, y nos sitúa... A, a esta persona Según esta ecuación que está acá En un estado 2 o estado leve Según la escala que vimos anteriormente Que es la escala de esta ecuación eh, eh, De filtración glomerular primaria MDR-4 Bueno, como eh, eh, Ahora ya sabemos eh, Cómo se calcula estos valores, vamos a volver a los datos epidemiológicos respecto, eh, respecto a Chile, a ver qué, para interpretar los gráficos. Entonces aquí volvemos, eh, estos son lo, los datos para un intervalo de enfermedad renal crónica mayor de 18 eh, eh, entre el año 2016 y 2017. Aquí está la prevalencia. Eh, si, suma, si sumamos todos estos valores, nos da el dos puntos y tanto que hemos visto al principio de, del, de los datos, ¿ya? Eh, casi tres, ¿ya? Eh, y eh, eh, de acuerdo a esto, hay un, en, en ese grupo de dos puntos y tanto, casi a tres, eh, y utilizando la ecuación, hay un, el grupo de 3 A, a, a cuatro, ¿ya? que fue lo que vimos eh, en, en los valores iniciales, eh, están distribuidos de, de están distribuidos de esta manera, ¿ya? Y um, ahora, eh, ¿qué pasa con respecto a aquellos pacientes que están en una etapa está eh, digamos en un número en esta escala más grave y que por supuesto eh, están sometidos a hemodiálisis crónica, ¿ya? entonces si vemos la eh, si vemos las causas de esa de eh, por el cual llegaron a esta situación vemos que un porcentaje importante en nuestro país alrededor del 40% de los que están sometidos a diálisis eh, están por causa de diabetes tipo 2. ¿ya? Entonces hay una prevalencia alta, de hecho, aquí en Chile, de gente con eh, diabetes tipo 2, que puede que eventualmente van a, a, a, terminal, a terminar eh, en, una, en una diálisis en, en mayores de eh, 60 años. Entonces, estos datos ep ep ep epidemiológicos son importantes. Y ahora, en, en términos de la distribución de la, de la edad, vemos que la mayoría de, de ellos, en el caso de hombres, están en el rango del 61 a 70 años, ¿ya? De, y en el caso de las de la mujeres también están, la mayoría, en ese rango de edad que tiene que ser sometido a diálisis. Entonces, en resumen... Eh, a partir de la creatinina, nosotros podemos tener un estimado de acuerdo a una ecuación de cómo está funcionando el riñón, cómo está funcionando la filtración glomerular, la tasa de filtración glomerular y con eso determinar si el riñón está funcionando de manera apropiada. Y eso, y eso hace que la, a partir del examen del perfil bioquímico se pueda dar la recomendación que la persona tenga que entrar a diálisis. Y esto sería el fin de, la, de esta primera parte eh, respecto a los datos epidemiológicos.